No eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Para mí No eres necesario Tengo varios adversarios a diario Controlamos el escenario Somos los que suenan en el barrio Lo primero es lo primero Para serte sincero Dominas todos los idiomas y nunca hablas de dinero, mientras yo hago temas pa' que peten Y con eso me respetes pero yo trabajo, tú desprecias Vuela alto como Julio Iglesias Mi vida es bastante dramática, hablan mal de mí, les falta gramática Tengo formación bastante básica, V8, sin dominar matemáticas Respect las street, ando con negratas Whoa. que me siguen como G Whoa. Aun sin demostrar, Whoa. they no who B Y siempre tengo hit con tal Whoa. que cante si estima nego. Para, para mí, eh, no eres necesario, para mí, tengo eh. varios adversarios a diario Controlamos el escenario, somos los que suenan en el barrio Para mí, Whoa. no eres necesario, Whoa. tengo varios Whoa. adversarios a diario Controlamos el escenario, oh, somos oh, oh, los que suenan en el barrio Son muchos tacos en mi paquete, mira cómo ando Negros me saludan, soy el mando En la ciudad voy arrasando Este negro sigue sonando like A mí me llaman oh, por temas de millones oh, Tombe, oh, cien mil reproducciones el negro sube, lo desprecian oh, Rapineano, oh, yo soy Julio Iglesias oh, mi rap tiene peso, no sabes cuántos negros quieren eso. Gran freno de boca, CSP, siempre enseña eso. Yeah, respeto District, ando con negatas que me siguen como B, aún sin demostrar they no a Soy demasiado grande, tú no puedes contra mí, man. Nigga. No eres necesario, tengo varios adversarios a diario.